¿Qué onda, aquí? Oye, ahorita que va a ser día de la independencia, estaría muy perro que hicieras una regla de los seres nacionales, ¿no? ¿Qué onda? Oye, la idea está buena, ¿eh? Yo creo que sí, sí lo voy a hacer, me late la idea. No manches, sí estaría genial. No sé, que hablaras de Hidalgo, Morelos, El Pípila. Espera, ¿qué acabas de decir? No, no mames, aguanta. Vamos, vamos. al que quiere escucharlo uh, Un poco de historia sin doctrina de la C Como malos, malos, siempre se han retratado uh, Pero son mejores que los héroes de la C Son los malos los que escriben los libros oh. para que el mexicano viva pobreteándose. Pero ¿cómo? ¿Cómo? La historia han reescrito oh. pintando a los grandes como malos cada vez. Oh. Comenzamos recordando, sin embargo, que Hidalgo no ha formado ni a madrazos Libertad de México. Oh. Enojado, pues franceses han tomado España y claro, no es sirviente del chaparro Bonaparte Napoleón. Así que al gritar a en dolores, aclamó a Fernando VII. Y lo que dice la CT, mentira. El 7 de septiembre con los grandes trigarantes y turbide a Dalí de Independencia Emperador. El padre de la nación como la tenemos hoy relegado al basurero de la historia sin razón Ciudadanos derrotistas que prefieren al culito Y consideran un villano a quien si sí fue un ganador Pues imperio suena feo, pues imperio suena feo Si es mamón super el cuento que Mientras te echas un pambazo y con tequila te lo bajas. Ten en mente a Agustín, quien es el padre de la patria. Vamos, vamos. ¿Alguien quiere escucharlo? Uh. Un poco de historia sin doctrina de la C. Como malos, malos... Siempre se han retratado, uh. pero son mejores que los héroes de la C. Son los malos, malos, los que escriben los libros. Uh. Para que el mexicano viva pobreteándose. Pero cómo... La historia han reescrito uh, Pintando a los grandes como malos cada vez uh, ¿Quién decretó libertad de los indígenas? ¿Quién, ¿Quién declaró educación laica en la sociedad? ¿Eh? ¿Quién tenía ideas liberales de verdad? Ver. El príncipe trágico que vino desde el mar ¿Eh? Mientras Benito planeando arrendarnos Suelo uh, mexicano con o campo, Tratado traidor del mayor vendepa. Que un día le plagias a Manuel Kant, su frase del derecho ajeno. ¿Y por qué es tan bueno entonces en los libros del gobierno, culeros? Es pues, claro, un indito bonito, bajito, tan lindo, pretexto para adoctrinar la mente xenofóbica ultranacional. Tal como quería el padre del PRI Cárdenas. Y Maximiliano, mexicano y corazón, hoy odiado nada más por el lugar donde nació. Vamos, vamos, al que quiere escucharlo, un poco. Historia sin doctrina de la C. Como malos. Siempre se han retratado. Uh. Pero son mejores que los héroes de la C. Son los malos, los malos. Los que escriben los libros. Uh. Para que el mexicano viva pobreteándose. Pero ¿cómo? ¿Cómo? La historia han reescrito. Uh. Pintando a los grandes como malos cada vez. Uh. Uh. Personaje malo por excelencia, quien luego de se dejó la presidencia. Al PRI, luego a su hijita morena. Pa' quien progreso era la única meta. ¿Por fin? Madero Junior viendo en qué gastar su plata. vía buscando nada más a quien baleaba. El rescatable aquí es el buen zapata. ¿Sí? Todos los demás traidores, tontos o ratas. ¿Sí? Pero porfirio Díaz, el señor de las vías. ¿Sí? Su infraestructura es usada. Hoy en día Y va, Las plazas más bellas también con él se harían. ¿Sí? Una potencia nuestro gran. País sería, uh, pero al retrete por pseudo revolución uh, Quítate tú para ponerme yo Tanto parásito al día de hoy Bebiendo sangre, corrupción y dinero ¿Cómo? Que viva México y muere el mal gobierno Vamos, vamos ¿Alguien quiere escucharlo uh, Un poco de historia sin doctrina de la C. Como malos? malos Siempre se han retratado uh, Pero son mejores que los héroes de la C. Son los malos, malos Los que escriben los libros uh, Pa' que el mexicano viva pobreteándose Pero ¿Cómo? Como. la historia en reescrito, uh, pintando a los grandes como malos cada vez. Uh, uh, uh, uh. Viva, México, viva México, cabrones. Viva México, viva México. Saquil Balis. Uh. Y el ni existió, qué pedo.